¿Cómo estás? Bienvenida al canal de las Tecles Sisters, donde compartimos contigo las herramientas para ti, para mí, para nuestras hermanas, para las chicas. En este vídeo te voy a hablar de <coughs> no permitas que la soledad arruine tu vida y cómo ayudar a las personas que se sienten solas. Así que si este tema te interesa, vamos para adentro. ¿Te da miedo la soledad? Sentirse sola no siempre tiene que ver con tener o no tener pareja, sino con las emociones. La soledad puede arruinar la vida tanto de jóvenes como de ancianos. La escritora Judith Dior dijo La soledad es como una losa en el corazón. La soledad nos deja vacíos y desesperados, nos hace sentir como un hijo huérfano, como la oveja descarriada, tan pequeños y perdidos en un mundo tan grande y poco compasivo. La separación de los amigos, los alrededores desconocidos, el divorcio, la pérdida de seres queridos o la falta de comunicación. Todos estos son factores que pueden provocar la soledad, y lo sabes. O algunas personas se sienten muy solas, aunque viven rodeadas de mucha gente. Veo a personas que tienen pareja pero que se sienten carentes de apoyo y, y compañía. La pandemia también está poniendo a prueba la capacidad de gestión emocional de muchas personas. Los solteros también están viviendo muchos momentos de soledad, sobre todo por, por las restricciones sociales, tanto como para quedar con los amigos como para conocer gente nueva. No se trata de tener o no tener pareja, de vivir solo o no, sino de cómo uno se siente al respecto, se sientes? Tiene que ver con las emociones, y está en nuestras manos el cómo lo gestionamos. ¿Cómo combatir el miedo a la soledad? ¿Debes convertirte en una víctima en defensa? ¿Puedes hacer algo para impedir que la soledad te destruya poco a poco y te arrebate las ganas de vivir? Por supuesto que sí, amiga. Por supuesto que puedes. En la vida necesitas inspiración o desesperación. Lo dijo Tony Robbins. Vamos a ver desesperación. Todas las personas han experimentado en algún momento en sus vidas el miedo a la soledad. Se trata de una sensación de abandono y tristeza que, si no es tratada a tiempo, puede traer otros problemas, como la depresión. Por otro lado, el miedo a la soledad puede hacer que muchas personas se retraigan y alejen de los demás. A veces uno puede empeorar la situación aislándose de los demás. Pedro, por ejemplo, un hombre de 50 años, hizo eso. Cuando murió su esposa, se retiró de la gente. A pesar de que todo su interior decía que necesitaba ayuda y deseaba ayuda, a mí me contó que algunos días, sencillamente no podía estar cerca de nadie y acababa aislándome de la gente. Esto es peligroso. Cierto tiempo de soledad puede ser provechoso. El aislamiento, claro, es perjudicial. Se dio cuenta de ello y me dijo... Con el tiempo, afronté la situación y, con la ayuda de mis amigos, pude reconstruir mi vida. Es básico aprender a estar con una misma para escucharte, conocerte y entonces darte cuenta de las situaciones y las emociones y los sentimientos que tienes ahora mismo. También es recomendable dejar un tiempo para verse con los amigos y la familia, cada vez que sea una buena oportunidad, aunque sea así, online. <risa> Puede que tus amigos también les resulte difícil ayudarte. ¿Por qué? El escritor Jeffrey Young lo explicó. Dice que algunas personas que sufren de soledad ahuyentan a los posibles amigos, ya sea monopolizando la conversación o diciendo cosas desagradables e inadecuadas. Por eso vamos a segundo punto, a la inspiración. Intenta aprovecharla para hacer todo aquello pendiente. Normalmente no, todo el mundo se queja de que tiene poco tiempo. Entonces, estos momentos en que te sientes sola pueden servir para hacer aquellas tareas pendientes que siempre están en la lista. Eso te ayudará a sentirte realizada contigo misma. Hay una frase que me encanta que es la soledad buscada es placentera. Esa es la inspiración. En los momentos de soledad se puede leer o escribir un libro, minimizar los objetos de tu casa, pasear y hacer un ramo de flores silvestres que luego decoran tu casa. Comenzar en el mundo digital grabando un vídeo de YouTube. Banear a tu perrita Juanita. Ordenar la fotografía. Reducir los archivos de tu dispositivo. Y ver, no sé, un clásico como Cleópatra o lo que el viento se llevó mientras tanto. Está el ejemplo de Ruth en la Biblia que a mí me gusta mucho porque es algo que yo he, eh, he vivido y he experimentado en mi propia vida. Que es que Ruth perdió a su esposo. Perdió todas sus pertenencias y solo le quedó la suegra. La suegra se fue a, a mudar a otro sitio, de donde era, Moab, y, la, y Ruth dijo, pues me voy contigo. Cuando llegó a Moab, ella no conocía a nadie, también estaba sola. Era un lugar nuevo, ya no estaba con su esposo, el trabajo, o sea, mucha, mucha, mucha soledad. Pero ella lo que hizo fue buscar trabajo, se proactiva. Intentar ganar dinero, intentar ganar el pan. Luego también, claro, te necesitaban comer. Ocuparse de su suegra también. Por eso también, por ejemplo, buscó el trabajo. Esas son esas herramientas y esas cosas, estrategias de, de, de proactivos, de una persona resiliente. ¿Has perdido? ¿Te sientes solo? Sí, conoces tus sentimientos, tus emociones y entonces empiezas a valorar qué puedes hacer. ¿Ordenar fotografías? O sí. Sea, A mí me viene bien orar el alta y contarle toda la vida, todos mis temores y preocupaciones mientras estoy en mi casa. Eso me ayuda a mantener la perspectiva correcta cuando me azota la soledad. Y ver que Ava me contesta, pues me infunde confianza. Sobre todo, no culpes a Dios de tu soledad. No, él no es el responsable o ella es el responsable. Eres tú. Una persona resiliente asume su responsabilidad. Ni justifica, ni es una inmadura emocional, ¿comprendes? Que solo quiere que le restituyan sus juguetes rotos. Mi amiga Anne, por ejemplo, que cuidó de su padre durante cuatro años de un debilitamiento progresivo, me lo comentó. Dice, cuando mi padre falleció, experimenté una gran soledad y el otro día me escribió un WhatsApp y me dijo, me sentí completamente vacía, inútil, como si nadie me necesitara. Pero me encaré al hecho de que mi vida había cambiado y me di cuenta de que para combatir la soledad, Tenía que aprovechar de la mejor manera mis nuevas circunstancias. Me encanta ese ejemplo. A veces no se pueden cambiar las circunstancias, pero es posible cambiar el modo de verlas. Mantenerse ocupada en actividades provechosas no es la única solución para combatir la soledad. También, por ejemplo, ayudar a otros da felicidad. Las personas que se preocupan por los demás no rechazan ni pasan por alto a quienes se sienten solos. Tienen empatía. Eso es una característica muy grande de, de los maestros. Sino les demuestran tierno cariño y, y los ayudan, <ríe> no sé, siempre que es posible. Normalmente las pequeñas atenciones que los amigos tienen con quienes se sienten solos son también de gran importancia. Por eso, amplía tu círculo de amistades. Por ejemplo, una invitación a tomar algo, a atender nuevas clases. Aunque sea un curso online, haces nuevos amigos, nuevas amistades, un mensaje de vez en cuando, una vez a la semana, una vez a la vez. ¡Hey chica, me acordé de ti! ¡Hala, beso! ¡Chao! Como ves, siempre realizamos un estudio exhaustivo de nuestras emociones, nuestros sentimientos, buscando soluciones. Eso es una persona resiliente. Es mirar un poco tu vida y tu entorno y contestar todas las preguntas anteriores de forma concreta y detallada. Y como siempre digo, hacerlo en un cuaderno de trabajo te ayudará a hacer tu análisis. ¿Vale? Es lo mejor que puedes hacer. ¿Dónde está el mío? Ahora no está cerca, si no te lo enseñaba. Es un análisis íntimo, que quizás nunca hayas hecho de tu vida en tu vida. Tú sigue tu corazón, sister, y dale alas a tu imaginación. Que esta vida hay que vivirla, como dice José Mujica. Esto es una comunidad virtual, global, donde estamos aprendiendo todos cómo ser la versión, la mejor versión, de nosotros mismos. Y te invito a que analices, a que apoyes, a que no te sientas tan sola, sino que te sientas menos sola. Escríbeme y déjame saber lo que tocó tu corazón o lo que ya sabías y olvidaste. Recuerda que siempre estamos aquí apoyándote. Y tu carrera es resiliente, si decides hacerlo. Claro, esta es tu casa, esta es mi casa. Y esas son las mascotas, o sea, que somos tu gente. Y yo soy tu hermana en respuesta, en resiliencia, en posibilidad y en lo que sea. Ay, Dios mío, sé que puedo terminar esta charla de mil maneras, pero es que prefiero decirte, te amo cinco veces. Y si en cada vídeo tú lo escuchas cinco veces... Que... En fin... Bueno, te dejo con estos deberes para que disfrutes este nuevo redescubrimiento de la persona más importante del mundo que eres tú mismo. <risa> Espero que te haya quedado clara lo que es la soledad, cómo puedes lidiar con ella y si puedes ayudarle a otras personas a que se sientan menos solos. Y aplica estas estrategias. Audrey Hepburn dijo que para el equilibrio equilibrio, camina con la certeza de que nunca estás sola. Y es verdad, nunca estamos solas. ¿Qué es lo que hay? La vida. La vida está con nosotros, nuestros, todos nuestros ancestros, todo. Tú aplica estas super estrategias y ya verás que no te vas a sentir sola en ningún momento. En el siguiente vídeo te voy a hablar de cómo quitar las barreras a tu destino. ¿Existe una barrera entre tú y el amor? ¿Llevas cruces que nada tienen que ver contigo? ¿Estás siendo víctima de ti misma? Estas son las preguntas que voy a hacer en mi siguiente vídeo, quitando las barreras al destino. Así que corazón... Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!